Tvb7m con acento grave, p' apóstrofe z de indicador ordinal masculino. punto H signo de exclamación, coma j o apóstrofe igual mi m más menos a e y con acento agudo y virgulilla. R' l l cubo.